Chicos, bienvenidos de vuelta. En los vídeos recientes hemos descubierto que Wolverine es capaz de perseguirnos por todo el mapa hasta cualquier lugar de la isla. Lógicamente, este estará luchando contra cualquiera que se interponga en su camino. Pero, ¿y qué sucederá si conseguimos que el boss Wolverine... Aguante vivo hasta el final de la partida ¿Ganará la partida Wolverine? Lo veremos en este vídeo Así que chicos, si quieren ver eso y mucho más No se pierdan nada y quédense hasta el final del vídeo Chicos, este vídeo está grabado con Artagame Os recuerdo a todos que vais a tener debajo en la descripción su canal Así que ir a comentarle en su vídeo que venís de parte del Titoneox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 Compra más barato y seguro Con G2A Creo que va a ser una misión Bastante complicada, pero Entre tus habilidades de no jugar Durante toda la temporada y la mía Podemos lograrlo No te preocupes porque viene bastante bastante Gente y Wolverine va a ser nuestro No puede ser chicos, tenemos que, que, que Controlar primero las armas Porque si encontramos a Wolverine nos va a intentar atacar Tengo gente, tengo gente conmigo ¿eh? No sé dónde está Wolverine pero si estás en. estás en la verga, ¿dónde estás? Estás Muerto, súper lejos. Vale, vale, vale, voy contigo, voy contigo. Tengo gente aquí caminando. No, no, no, no, no. Voy, voy, voy, voy, tengo perfecto. Me intentan pescar, eh. Me están intentando pescar. No, no, no, no, no. Espera que te voy a tirar nada. Por favor, ayúdame, Arta. Vale, vale, ya está, he conseguido lanzar. Irme, irme. Vale, vale, vale. Aquí dentro hay dos chicos, eh. Mira, mira, ahí tenemos a uno, conmigo. Si lo pescas, le tiro una buggy y lo mata. Vale, vamos por arriba, vamos por arriba. Aquí, he abierto. He abierto. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ah! ¡No ha bailado, no ha bailado! ¡Vale, vale! ¡20, 20! ¡Lo pesco! ¡A pico! ¡No, me mata! ¡No, no, no! ¡Es el falso, es el falso! ¡Ese no es el verdadero! ¡No es el verdadero Wolverine! ¡Hay que vigilar que no lo vayan a matar, eh! ¡Tenemos que salir rápido de aquí! ¡Salimos rápido, salimos rápido! ¡Nos vamos! ¿Vale? ¡Con sigilo, sigilo! ¡Sigilo, sigilo aquí! ¡Sigilo! Primero. ¡Ah! Se están curando, corre, corre, corre. ¡Rash, rash, rash! Están aquí. Aquí delante. ¡40 de vida, muerto! Vale, vamos a por el siguiente, a por el siguiente, corre. No podemos parar, ¿eh? Aquí hay un cofre, aquí hay un cofre. Vale, vale. Agárralo, agárralo, agárralo. Vamos a buscarlo por toda la meta que es por donde puede salir. Y después, si no, te tendremos que buscar incluso en pantano. O sea, imagínate. ¡Eh! ¡Viene alguien volando! ¡Viene alguien volando! ¡Rotísimo! ¡Está rotísimo! Ya está reventado. ¡Arta! Muerto, muerto, muerto Vale, vale, vale, hay gente, hay gente fondo, hay <risas> que no venga Que no el compañero, no lo veo Vale, vienen, vienen, viene el compañero, eh, por delante Venir, venir, venir, venir a por mí, venir a por mí Pero con la cara esta destapada, cabrones ¡Ah! Un coche, no Wolverine. ¿Es, Wolverine, es Wolverine falso, es otro falso Muerto Perfecto, perfecto, perfecto Wolverine está por aquí, está aquí. ah no, este es otro Es un falso, es un falso Wolverine Todo el mundo va con la skin de Wolverine, tío, ¿qué pasa? Hermano. Vale, no puedo tocar, no puedo dispararle. Vale, 22, 52, muerto. Es que Ahí abajo hay uno, tocarísimo. 19. Oh, me mata, me mata, me mata. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, espérate. Oh, shit. Madre. Efarda. F, F bueno, en el no chat. Botas, A 12 de vida, tío, el bot. Un bot asqueroso, tío. Oh. Ah, es que lo tiene hackeado. No me lo creo. Pero es que porque el bot me dispara a mí, tío, ¿qué pasa? Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Es el, vamos, vamos, vamos, perfecto, perfecto. Vale, vale, un... Co eh, eh. cierra aquí, cierra aquí, entonces. Nos cierra aquí. Neos, ¿tienes, ¿Tienes al ¿tienes a Wolverine? Sí, tengo al Wolverine. Lo tengo vamos, aquí, vamos, justo vamos. delante de mí. Tienes que venir ya harta, ven a protegerlo conmigo, porque yo solo sí, sí, sí. me hago caca. Perfecto, hay gente en la gasodinera se están peleando justamente por ahí. Vale, no nos interesa la pelea. La verdad es que yo prefiero proteger a Wolverine. Vamos a protegerlo, lo tenemos justo aquí delante. Así que ya sabes, a recolectar material. Vale, creo que está viniendo bastante enfadado. Sí, sí, está <ríe> viniendo a partir vaya, como si fuera mi madre cuando tengo que ir a comer y estoy grabando un vídeo. A ver, vale, vale, voy contigo, voy contigo. Wolverine está entretenido No hay sufrimiento Aguanta muerto? Aguanta Arta Muerto, muerto, muerto ¿Qué aguanta, Queda otro, queda otro aquí Ah no, es Wolverine, es Wolverine Vale, vale, muy buena Arta, muy buena ¿Tienes para curarte? Eh, Tengo vendas, pero no tengo nada, nada, nada de escudo Oh fuck, pues eh... Habrá que buscarlo Hay que buscarlo porque si no estamos bastante jodidos Porque va a abrir la gente de ahí Vale, voy a seguir recolectando material ¡Buah, tío! Estamos jodidos, chicos Estamos jodidos, tío Siempre, siempre tiene que haber un problema Siempre tiene que venir un tonto Pero lo hemos conseguido matar, así que... ¡Familia! Estamos justo al mitad de la partida Y todavía Wolverine sigue vivo Sigue vivo, sigue vivo, chavales Y la zona nos ha cerrado justamente por aquí Creo que los astros se acaban de alinear para que nos salga bien esta cosa. La zona cerrada, justo, justo, justo en Alameda, chicos. Vale, es buena señal. Creo que Wolverine está tratando de irse, así que... ¿Qué hacemos, Arta? Pues, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Protegerle? ¿Le seguimos o llamamos su atención? ¡Guau! Wow, wow, es que seguirle es un poco... Vale, hay gente en... Eh, por ahí le llamo, le llamo, le llamo la atención Que venga, que venga sí, por sí, aquí que venga, que venga para acá, porque como se nos vaya De momento, hemos pasado la mitad de la partida Y todavía sigue con nosotros Sí, sí, siga aquí el niño Está yendo a por ti, ¿eh? Sí, sí, pero o sea, como... Viene gente, viene gente, viene vale, gente, vale, viene. los del coche están muertísimos ya, ¿eh? ¡Muerte! ¡Blanco! ¿Bueno, ¿una ¿no, muerta? ¡No! ¡Una bala, una bala, una bala, una bala! ¡Una bala aquí encima, aquí encima! Ábreme, harta, ábreme, ábreme por aquí, todo lo que puedas Está reviviendo Sí, sí, sí, tranquilo, pues ya te revivo a ti Mierda, vale, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue sigue. Vale, vale, vale Yo aguanto las paredes, ¿eh? ¿Tienes para curarme? Se están curando, además Vale, pillo altura, harta. Tengo toda la altura No los veo, ¿eh? Vale, nos están disparando, además, desde otro lado ¡Vale, uno. Vale, espérate, espérate Este es malísimo ¡Vamos! Vamos, let's go ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro Wolverine? No lo sé, no lo sé, pero no. Que sé. Es que el mando se me está yendo pues... Siempre hay problemas, con el mando fijaros No estoy haciendo nada Vale, está aquí Wolverine, está aquí, está aquí, está aquí, corre bien mangelita? Voy con la camión Con la camión del ruso Vale, vale, vale, vale, vale vale, vale. Podemos ir llamando su atención y buscar curas por el mapa Vale, tengo setas aquí en EOX Vale, vale, vale, vale, perfecto Entonces nos curamos con las setas ¡Guau, wow, chicos! Y la zona, la zona Por favor, dime que cierra aquí Por favor, dime que cierra aquí Por favor ¡Bien! ¡Vamos! <risa> lo tenemos, lo tenemos No me lo puedo creer Vale, vale voy a recolectar veo, por... todo el material que pueda Vale, cada vez veo que queda menos gente Y Wolverine todavía sigue vivo No me lo puedo creer ¡Harta! Nos está saliendo bien Vamos al otro lado del río Así nos hinchamos a setas Y volvemos a por Wolverine Está allí justo Dios, Dios, no, no, no. ¿Dónde estás? Aquí, aquí arriba ¡Vienen en helicóptero por mí!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 se nos está complicando la cosa y tan solo nos quedan 15 personas. Entrar justo donde estás tú. No quiero ningún superpoder. No quiero superpoderes. Vale, no, está. No, ah, no, es Wolverine. No. Es Wolverine. Está aquí detrás, justo. Eh. Vale, eh, falta el compi. ¿El compi de este dónde está? No lo sé, pero. Vale, está aquí, está conmigo. Está aquí, está aquí, está aquí, harta. Vale, hay una. Hay una Scar aquí, eh. Neos, tío, necesitamos llevarnos a Wolverine de aquí Vale, ven, ven, ven, ven yo voy a perseguir a Wolverine Porque si no, se nos va a escapar Vale, nos ha cerrado la zona, Arta, tenemos a Wolverine No, no, no, no, no, no, me disparan Vale, vale, se atacan, se atacan, corre, corre, corre Ven, ven, yo ven, sígueme, sígueme, Arta Que se están peleando detrás nuestro le ha, ido, le ha ido otro dúo, corre, corre, corre Tan solo quedan 11 personas y Wolverine sigue vivo Voy, voy, voy, voy Necesito... Necesito curas ven, ven, Eh, ven, ven, están disparando a Wolverine Quieren matarlo, quieren matarlo no, protegerlo, protegerlo. Lo protejo, lo protejo. ¡Oh, pues me están atacando a mí, eh. Vale, vale, vale protégelo, protégelo Es lo único que tengo, por favor, por favor. Hay que llevarlo a, a la partida. Personas Solo que quedan protege? 8 personas, harta. Lo están disparando, ves a protegerle, corre. Eh, le están disparando, le siguen disparando. 35, muerto. Vale, Wolverine está abajo, Wolverine está abajo. Y no tengo materiales, viene a por mí. Necesito materiales urgentemente Necesito Necesito ayuda Vale Wolverine sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo, No vivo, lo puedo creer aquí hay de escudo, Neox Corre, voy contigo, voy contigo Necesito, necesito material, necesito material Urgentemente, Tengo de vale, creo que Wolverine está intentando matarnos, teo, teo, teo, Vigila Wolverine, vigila Wolverine, me estoy tomando los, los escudos, está aquí, está aquí, está aquí, ¿Qué haces, ¿Qué haces, personal, Neox? Madre mía, no me, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer vale, vale, vale, vale Hay que estar tranquilos Vale, vale, sí, sí he cogido más. Tengo mil de madera. Vale, acá hay un montón de. Vale. Creo que voy a ir a buscar vida allí. Vale, aguanta Wolverine. ¡Ah, hay gente aquí! ¡Hay gente conmigo! No me lo puedo creer. He estado aquí. Lo tengo aquí. ¡Me matan! Son dos. No me lo puedo creer, tío. Vamos, harta! tú puedes, bro. Vale, vale, vale, vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí quieto, ahí quieto. <risa> 伊達